Hola qué tal amigos de La Voz de la Afición Bueno pues en esta ocasión Les traemos el video así como dice el título Televisa se rinde A los pies de TV Azteca ¿Y esto por qué lo digo? Porque bueno pues eh, ya anteriormente Habíamos visto la contratación De Carlos Aguilar El llamado zar del boxeo No sé por qué le dicen así Un poquito más adelante les, les explico Por qué no deberían de llamarle de esta forma Y pues ahora eh, En la última contratación con el gran narrador eh, ya histórico Emilio Fernando Alonso, el cual pues eh, apenas contrataron y con esto pues la verdad, directa o indirectamente Televisa acepta que TV Azteca tiene una mejor narración en la actualidad y en años anteriores que eh, ya la, la empresa del, del logo amarillo, ¿verdad? Eh, bueno, eh, empezando con el llamado zar del boxeo que a mi parecer pues es un apodo pues muy muy inflado por lo que por la trayectoria que lleva este este reportero donde anteriormente presentaba reportajes de automovilismo con José Ramón Fernández ahí en la mesa de los protagonistas y ahora después de que ya le dieron la oportunidad en TV Azteca de pues narrar el boxeo es llamado en Televisa el zar del boxeo ¿por qué digo que está mal? porque anteriormente Sonia Larcón en Televisa era quien narraba las peleas de boxeo una personalidad de la narración del mundo deportivo en México Y posteriormente después del fallecimiento de Sonia Larcón vendría el doctor Alfonso Morales Un histórico también en la narración de México donde, pues, eh, la verdad es que estas dos personalidades de, de, de la narración del mundo deportivo, de, principalmente de la lucha libre en el caso del de, de doctor Alfonso Morales y boxeo, y de Sonia Alarcón eh, por ahí de los años 70, 80, eh, también 90. Y bueno, pues eh, es un apodo extremadamente inflado que le llamen zar del boxeo a este tipo Carlos Aguilar, que nada más por tener una narración fluida y unas frasecillas de... La verdad es que sí, siento que le queda demasiado grande el apodo del zar del boxeo, por sobre todo por estas personalidades previas a, a este señor Carlos Aguilar. Pero bueno, así es Televisa, siempre ha sido eh, pues muy famoso por inflar a, a, sus, a sus narradores. Bueno, pues continuamos... Después tenemos al gran Emilio Fernando Alonso. ¿Por qué digo gran? Porque este señor es una personalidad en el ámbito deportivo en cuestión de la narración. Porque además de contar con una buena voz para narrar, tiene el conocimiento de los jugadores de la Liga MX y además también eh, de los estados donde pues, se presenta esta esta liga. Cuando por ejemplo el, el partido está muy calmado, eh, a veces medio aburridón, Empieza a dar datos de, de los estados de la república Pues que hacen muy ameno la amena la, la narración También sabe llevar muy bien los tiempos de, de esta Y pues la verdad se ha ganado un lugar ya en la en la historia de México Es una voz autorizada en la narración deportiva Además algo muy admirable de este señor Emilio Fernando Alonso Es que después de haber sufrido un pues eh, derrame cerebral en el año 2005 fue operado y pues eh, afortunadamente lo principal es que salvó la, la vida Y pues eh, quedó sí con algunas secuelas, yo esperaba que pues eh, Bueno, yo pensaba mejor mejor dicho que ya no iba a volver a narrar Pero supo salir adelante y lo tenemos eh, pues aquí en la, en la actualidad Narrando partidos, sí tiene un poco de problemas ya en la cuestión de la movilidad Pero pues eh, el señor ya se encuentra en sus facultades mentales eh, sin, sin ningún eh, rastro de, de daño, la verdad es que esto es admirable de cómo superó este, este problema y bueno eh, ya nada más para finalizar el video, con esto demuestra Televisa que pues se rinde a los pies de TV Azteca directa o indirectamente pues reconociendo que los narradores de, de la empresa de la Jusco, como ellos le llaman, es superior en cuestión de conocimiento deportivo y narración. Nada más falta que pues ya también les quiten a Martinole y a Luis García, y, pero pues eso sí lo veo muy lejano, ¿verdad? Porque TV Azteca prácticamente vive de estos, dos, de estos dos cuates que dudo que lleguen a Televisa, pero pues todo puede pasar en este mundo tan, tan extraño. Bueno amigo, pues eh, soy la voz de la afición, si les gustó el video ya saben, dale like, si no te has suscrito, suscríbete por favor y pues dale click a la campanita para que te llegue todas las notificaciones cuando suba nuevos videos. Que la pases muy bien, hasta luego.